Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Hoy les enseñaremos todas las novedades y todas las filtraciones acerca de la nueva skin secreta de esta temporada Como bien sabéis, en Fortnite cada temporada hay una skin secreta los cuales todos los que tengamos el pase de batalla podremos desbloquearla. E imagino que ya sabréis cuál skin es. Así que espero que estéis preparados y con muchísimas ganas de poder conseguir la skin gratis. No sé también si saldrá en la tienda de Fortnite. En caso de que salga en la tienda, la regalaremos a la Neox Army. Así que recuerda dejar tu poderoso like y suscribirte al canal para no perderte nada. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite que eso apoya muchísimo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que utilizáis el código en vuestra tienda de Fortnite. Y si dejas tu poderoso un like eso apoya muchísimo así que hermanos empezamos Ok, tan solo nos faltan 4 días para desbloquear la nueva skin de Neymar Jr. en el juego. Todas sus recompensas y todos sus regalos están disponibles dentro de 4 días como bien podemos ver en el juego. Así que pronto, tan solo, deberemos esperar esos 4 días y todos, absolutamente todos los regalos y recompensas serán desbloqueados para todos aquellos que tengamos el pase de batalla. Pero bueno, a veces cuatro días, parece mucho tiempo Así que familia, justo hoy hemos conseguido nuestro primer teaser, nuestro primer tráiler Acerca de la nueva skin secreta de esta temporada Y es Neymar Jr. Recordemos, Neymar primeramente es un futbolista Para todos aquellos que no os gusta el fútbol que sepáis que Neymar es un futbolista De nacionalidad brasileña y que es uno de los jugadores más top a nivel mundial actual Así que vamos a ver el tráiler de Neymar Jr. lo tenemos, un super pequeño trailer de tan solo 13 segundos apenas Pero que realmente nos ha revelado casi todo o prácticamente todo sobre la skin Como bien dijimos al principio del video, la equipación de Neymar en la skin o al menos una de ellas Si es que trae varios estilos, será el estilo de su equipación, de su selección de fútbol Colores amarillos, azul y verde en la equipación Como en la oficial de su propia selección cuando juega con ella Tenemos un vistazo bastante bueno sobre cómo será la skin Pero estoy segurísimo de que la skin traerá diferentes estilos disponibles Desbloqueables, lógicamente Muchos están opinando que la skin de Neymar será la peor skin secreta de todo el juego de Fortnite de todas las temporadas. Lo cierto es que todavía no sabemos ni cómo se verá en el juego, al menos por ahora. Creo que sus estilos nos sorprenderán demasiado. No será una skin como la de los futbolistas simplemente, a mi parecer, vaya. Fijémonos en el propio tráiler. como en uno de los segundos aparece la mano de Neymar Fijaros en su mano, no es una mano normal, tiene las uñas súper largas y viste como un super traje. ¿Qué creen que podrá ser esto? Aparte, al final del tráiler aparece escrita la palabra SHHH, donde detrás podemos ver a dos skins diferentes. Una de ellas, a la izquierda, es un jugador de fútbol con su equipación normal, pero si se fijan en la segunda skin, la de la derecha... Es una mezcla de colores donde podemos ver azul, amarillo, rosa, rojo, lila, verde, gris, todos los colores. Así que creo que ese estilo será bastante sorprendente y bastante llamativo. Para finalizar, justo al final tenemos el logo de Neymar Jr. con los ojos de una pantera parece ser. Y el shhh justo debajo. Creo que es un tráiler de los más interesantes que tuvimos y de, los y de los que más muestran sobre la skin que llegará al juego. Y para los que realmente todavía no les gusta o hatean esta skin, amigos, todavía no sabemos nada acerca de la skin. Tan solo acabamos de ver un pequeño vistazo de cómo será una de las equipaciones por lo menos. Esperen a que salga y después juzguen, pero todavía no la tenemos ni en el juego. Y esto fue todo el análisis de todo lo que hemos descubierto acerca de Neymar. Hemos descubierto muchísimas cosas para un tráiler que tan solo ha durado 13 segundos. Si te ha gustado el vídeo deja tu poderoso like, sígueme en mis redes sociales que las tienes debajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos por vernos. ¡Chao!